Queremos saludar a Teric por los 10 años de, de su fundación y felicitarlos por todo el gran trabajo que hacen en la defensa de los derechos digitales. Para la ADC es un compañero muy importante, hemos trabajado juntos, hemos ido a eventos, a conferencias a, a nivel regional y a nivel internacional. Y la verdad que siempre estuvimos muy muy contentos por la calidad de su trabajo y sobre todo por la calidad humana de las personas que integran la organización. Así que desde acá de Argentina le mandamos muy feliz cumple y que sigan las textas y que para el Hola amigos, amigas, amigues de TEDIC. Es un gusto y una alegría para mí poder felicitarles en estos 10 años que cumple su organización. Son muchas las experiencias, las actividades, los espacios en los cuales hemos compartido y hemos coincidido. Una de las primeras actividades que llevamos conjuntamente fue un curso sobre seguridad digital, cual me acuerdo, tuvimos una reunión virtual y dos meses después ya estábamos ejecutando la idea. Nos une ese lazo por querer construir una América Latina más justa, más inclusiva y en la cual se respeten, se garanticen los derechos humanos en entornos digitales. Les deseo muchos más años de actividades, de proyectos y sobre todo de esa energía tan linda que ustedes muestran que contagia y que inspira a otras organizaciones de América Latina. Hola TEDIC y felicidades por estos 10 años que bueno hemos estado casi todos un poco recorriendo el mismo camino. En particular, a nivel de anécdotas, me acuerdo del de primer Data Bootcamp, que un poco trabajamos en conjunto. También fue mi primer viaje a Asunción, a Paraguay, donde descubrí la superioridad estética y moral tanto del chipá como de la yerba paraguaya. Así que les deseo muchas felicidades y muchísimos años más. Hola TEDIC, desde el Laboratorio de Datos y Sociedad Datisoc de Uruguay. Les mandamos un cálido abrazo y muchísimas felicitaciones por estos 10 años de firme militancia por los derechos digitales en la región y en Paraguay. Debemos reconocer que son un referente y un gran apoyo para otras organizaciones pares que trabajamos en Derechos Digitales. No nos olvidamos de que cuando en Uruguay decidimos organizar las primeras jornadas ciberfeministas a nivel nacional, te, te di que estuvo ahí, dijo presente, apoyando y dando consejo. Y además que en todos los congresos internacionales piensan que Uruguay y Paraguay son lo mismo. Así que ¡vámonos Uruguay! Hola, soy Sara y trabajo en Fundación Avina y en Indela. En estos 10 años de TEDI, quiero reconocer todo el trabajo y el esfuerzo que han hecho en la región y no solo en Paraguay por defender los derechos digitales, especialmente a las mujeres y a las diversidades alrededor de Latinoamérica uno de los recuerdos y creo que es de los primeros recuerdos que tengo de TEDIC es que hace alrededor de 6 o 7 años saqué un curso libre en línea sobre derechos digitales y también de propiedad intelectual, creative commons, etc. Y nada, Mari Carmen era una de las facilitadoras y me recuerdo que, que nada me impresionó un montón lo que hacía TEDIC, el trabajo y creo que Ahora también me enorgullece muchísimo ver el recorrido de la organización, todos los cambios que han tenido, cambios que han sido para bien, el crecimiento de la organización, también el reconocimiento a Edu, que ahora es parte de la organización como co-director reconocimiento de todo ese trabajo y ver justo toda esa trayectoria es súper grato además de todo lo que ha hecho y el impacto que ha tenido la organización en diferentes niveles de trabajo en incidencia en políticas públicas todo el avance en temas relacionados también con violencia de género en línea que también ha liderado muchísimo esta línea de trabajo y creo que nada le siguen muchísimos años de trabajo y de seguir avanzando para que internet sea un espacio libre y seguro para todas, todos y todes. Y nada, feliz cumple TEDIC. Bueno, muy feliz cumpleaños amigos y amigas de TEDIC. Estoy muy contento de haber este, alguna vez trabajado con ustedes y espero seguir trabajando más adelante. Eh, me llevo en estos 10 años eh, muchas anécdotas particularmente en la pelea en la que fuimos a apoyar contra la retención de datos eh, para, para la ley PiraWebs. Así que en esa, entre otras peleas y hasta las más nuevas de protección de datos personales y, y nuestra constante colaboración y comunicación es siempre un placer y un gusto. Así que festejen mucho, pásenla bien y les deseo eh, mucho más de ese futuro brillante que ya están forjando. Amigas de TEDIC, quiero desearles un muy feliz décimo aniversario desde Panamá y Centroamérica, colegas de IPANDETEC. ¿Y qué haríamos sin TEDIC y sus recomendaciones en cada uno de los sitios o eventos en los que participamos? El mejor café, los mejores sitios para comer, son parte fundamental de la comunidad de derechos digitales de Latinoamérica, no solo por sus recomendaciones, sino también por el trabajo que hacen en Paraguay. Un gran saludo, un abrazo y un beso de parte de Lía, directora ejecutiva de IPAN Hola amigas de TEDIC. Hola amigas, amigos de TEDIC. Soy Yamila Venturini. Soy Juan Carlos Lara. Juntos somos la dirección ejecutiva de Derechos Digitales. Para nosotros es una alegría hoy poder celebrar 10 años de TEDIC junto a ustedes y enviar este mensaje especial a la organización. A nombre de Derechos Digitales como organización, pero también como personas, queremos saludarles en este muy especial aniversario y también una vez más comunicarles nuestra admiración, nuestro respeto y nuestra gran estima. El trabajo de TEDIC ha sido clave y crucial no solo para el desarrollo de los temas de derechos humanos y tecnologías en Paraguay, pero también en la región y en todo el ecosistema de gobernanza de Internet a nivel global y esperamos poder trabajar en conjunto y celebrar en conjunto por muchos años adelante. Que sean muchos aniversarios más, que sean muchos más momentos. Hemos compartido grandes batallas, hemos compartido grandes alegrías y sabemos que en el futuro tendremos muchas más. El trabajo de TEDIC es crucial para el futuro de toda una región más inclusiva, más abierta y más justa en los entornos digitales. Muchas felicidades, amigas de TEDIC, y que puedan celebrar mucho este cumpleaños de 10 años. Ustedes lo merecen. Feliz aniversario, TEDIC. Hola, ¿cómo andan? Un abrazo grande a todo el equipo de TEDIC, de parte del grupo de Creative Commons Uruguay. Les deseamos que tengan muy felices 10 años, que ya es un montón. Estamos muy felices de haber estado juntos en, esto, en este tiempo y deseamos estarlo en lo que se viene. Así que, un abrazo grande. Hallo liebes Team von Tedik. ich grüße euch und schicke euch im Namen von FAIRWORK ganz herzliche Glückwünsche zu eurem zehnjährigen Jubiläum. Es ist toll, dass es euch gibt, denn ihr macht so eine wichtige Arbeit. Ihr setzt euch ein für die Rechte von Frauen und für die Rechte von Bürgern in einem digitalen Raum und im Rahmen unserer Kollaboration mit FAIRWORK auch für die Rechte von PlattformarbeiterInnen. Eine Gruppe, die immer weiter wächst, die aber oft nur wenig Rechte hat und bei der sozialen Absicherung durchs Raster fällt. Daher freue ich mich, dass wir zusammenarbeiten und freue mich auf alles, was wir in Zukunft gemeinsam unternehmen werden. Und schicke euch im Namen des Fair Work Teams nochmal ganz, ganz herzliche Glückwünsche und alles Gute. Die Stadt, die Welt! Die Welt ist nicht Espectacular. Ustedes tienen una capacidad de incidir en políticas públicas, en el Congreso, inclusive dar entrenamientos a medios de prensa. La verdad es que la campaña Pira web fue todo un ejemplo en la región de cómo combatir la ley de retención de datos del tráfico que era desproporcional en su naturaleza. Y yo tengo el honor de seguir con Tevi en nuestros informes sobre quién defiende los datos empujando a las empresas a defender los derechos de los usuarios y también a ver eh, lo que hacen en el Congreso con una coalición de organizaciones para aprobar una ley de protección de datos. Así que es un gusto acompañar su trayectoria y les deseamos muchos más años de lucha por los derechos en Internet.